Bienvenido a un nuevo capítulo de la vida de un Bitcoin trader, todavía estoy en Bogotá, he tenido algunos pequeños inconvenientes que no me permitieron regresar a Medellín, aunque ahí me están esperando porque queremos empezar ya de aplicar una nueva estrategia de trading que hemos desarrollado David y yo. Pero también aquí en Bogotá, pues hay unas cosas que estoy viendo. Todavía no quiero hablar de eso, pero en los próximos capítulos lo vas a ver. También hoy es un día, como siempre, cada miércoles, muy importante, porque hago una llamada con mi grupo VIP, con la gente que están pagando una membresía y están todos los días conectados con diferentes traders que están todos los días recibiendo las informaciones de mí, de David, de Fran, de Teo, de Yema de Gerald. Hay muchos traders que están dentro de nuestro equipo y hoy vas a ver una pequeña llamada que estoy haciendo con ellos. Y si tú quisieras también estar conectado cada mañana o cada día con otras personas, recibir señales de trading, aprender el trading, cómo funciona y pues no estar ahí como andando a ciegas, entonces eh, puedes también tú entrar en este grupo. Aquí abajo siempre encuentras tú un enlace. Es cripto avancescom Y ahí encuentras tú todas todo, todo, las ofertas Todas las cosas que estamos ofreciendo aquí Y también quiero hoy um, Hablar un poco de una cosa que he decidido He decidido hoy De enfocarme mucho más en el mundo de NFTs De, de juegos Porque um, veo ahí una gran oportunidad Pero voy a hablar ahorita sobre eso Primero vamos a ver qué tanto está pasando Marilyn, vámonos. amor eh, separados ya diablos señorita qué eh, Tinder Tinder ah la misma que la que usted está criticando ay sí qué horror no. Creo que ya estamos en vivo, creo que ya tú me estás viendo, por favor ponme un comentario, me escuchas bien, me ves bien porque estoy en un lugar un poco inconvencional, hoy estoy aquí en un lugar con una jacuzzi pero yo pensé que no, que tienes que hacer este en vivo, tienes que sacar la información para la gente que tienen mucha ansiedad de saber qué está pasando en el criptomundo, si tú me escuchas, si tú aprecias esta disponibilidad de en cualquier momento informarte, por favor, dame un like, dame un like y ponme un comentario si me ves bien, si me escuchas bien y también de dónde me estás viendo, si te gustó, déjame un like mira, ahorita voy a meterme en esta jacuzzi aquí porque pues ya toca, <ríe> toca baño, ya pasó la semana y bueno, te comparte este video en redes sociales voy a hablar en los próximos días mucho sobre NFTs sobre Crypto Gaming, he visto unas cosas muy interesantes y cuando en estos mercados inseguros la gente no quiere hacer trading, pero los NFTs y los juegos sí están pegando duro Entonces, si no estás suscrito, suscríbete suscríbete, ponme un comentario si estás de acuerdo de ver más sobre NFTs bueno, ahorita te voy a hablar un poco sobre las razones por las cuales yo he decidido de yo, personalmente, mmm, disminuir un poco el tiempo en que hago trading y enfocarme un poco más en lo de los NFTs. Mira, yo he visto que el trading es algo que es muy estresante, te toma mucho tiempo, tienes que estar al 100% enfocado en eso, todos los días, en cada momento, Cuando, como me pasó a mí, por X cosa, tú no puedes estar presente. En mi caso eran un poco más de 20 minutos, puedes generar pérdidas como en mi caso de medio millón de dólares entonces es bastante preocupante por otro lado eh, créeme que ganarse medio millón de dólares en el trading no es muy fácil ¿sí? entonces por un lado tienes este gran peligro de sufrir grandes pérdidas por otro lado es muy difícil muy difícil realmente de generar esos ingresos entonces yo he pensado un poco y hoy en la mañana me he informado mucho sobre el mundo de NFTs, gaming y toda esa locura que, que está por comenzar ahorita. Y, y mira, hay también un tema que es muy importante ahorita que son las regulaciones. Estados Unidos, más que nadie... Y también todos los bancos de este mundo quieren regularizar las criptomonedas. ¿Por qué tienen miedo? Porque el, el, el criptomundo, el universo de las criptomonedas está ofreciendo mucho, mucho más ganancias que los bancos jamás pueden ofrecer. Entonces quieren poner reglas, quieren que nosotros jugamos bajo sus reglas. ¿ya? Primero nos ignoraron, se reyeron, ahorita están viendo, Uf, vamos a entrarle, pero... Tenemos que jugar bajo nuestras reglas, ¿no? Bajo los de ellas, ¿no? De ellos. Entonces, quieran regularizar todo y... Se puede afectar mucho el mundo cripto y muchas criptomonedas en sí, ¿no? Pero realmente los NFTs y los juegos, pues, ¿cómo los van a regularizar? Son juegos, son tokens que tú ganas, que tú gastas, que tú cambias. No creo que haya una gran regularización. Y NFTs, un token, un token que tú tienes que representa la propiedad de una obra de arte, por ejemplo, de una canción, de algo único, en un artículo de lujo inclusive no creo que lo van a poder regularizar y eso fue la razón porque yo me quiero ahorita enfocar al 100% en lo de NFT, voy a seguir haciendo trading pero yo creo que um, en el día el trading va a tomar un 10 a 15%. Si trabajo 10 horas, voy a hacer hora, hora y media eh, trading y el resto va a estar totalmente enfocado en contenido de NFTs y gaming. Y ya he hecho muy buenos contactos con unos proyectos que vas en los próximos días tener videos. Aquí, tanto Mateo como yo, vamos a publicar más videos sobre NFTs y son preventas. Yo he visto preventas que tú entras y tu dinero se multiplica por 50. ¿sí? Y ahorita dicen, ay, sí, pero también hay mucho riesgo. Sí, pero imagínate, si tú, un cara preventa, uh, entras con 100 dólares y de 100 dólares sacas 000, 5 mil dólares. De dólares. O pierdes 100 dólares. Pues eso es lo que yo pienso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué está pasando, Meridian. Ya están ahí. Uh, esta sesión... Ya se están conectando, creo que más gente, pero lo están, eh... lo están grabando. Aquí dice Ariel, puntual hijo de ver si así es. Okay. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que la actividad está subiendo, subiendo, subiendo. Es decir, el interés está aumentando, pero el precio está bajando. Lo mismo hemos visto en junio, julio. ¿Te acuerdas? Junio, julio, cuando tuvimos el último bajón. Anteriormente hemos visto que la actividad de Bitcoin está subiendo, ¿sí? eh, tuvimos ahorita otra bajada desde el día 20, okay. ¿Sí? es el, 16, el día 20, 100, 200, 300, 800. Hoy es miércoles, los miércoles eh, generalmente Ronnie eh, tiene un, una conexión en directo con, con el Grupo VIP. hoy la ha he hecho desde Bogotá porque tenía unos, unas cosas que hacer allí me ha dejado, bueno solo no, porque estoy con doña, ¿eh? estoy con doña Olga <risa> y estoy con Camilo y con Tico Mateo que estás detrás de la cámara. Ha sido muy interesante porque nos hemos, hemos presentado ya a Cristian Dávalos. Cristian Dávalos es un trader argentino que se ha unido al, al equipo para, para ayudarnos y, y enseñarnos eh, su manera de operar a través de Telegram. Eh, es donde está más activo. Eh, le hemos dado voz hoy y, y es un trader muy profesional, tiene conocimientos muy, muy avanzados y estamos muy contentos de, de contar con él. Esperemos que, que esta relación madure con el tiempo y aprendamos mucho de él porque tiene mucho que enseñarnos. Um, ahora ya empezamos con el trading a full. Um, hoy voy a estar muy tranquilo porque la volatilidad ha sido muy alta, entonces haremos scalping. Luego a las 7 tenemos, tenemos scalping con Susi. Y mientras tanto voy a salir a comprar unas cosas que me ha pedido Doña Olga para hacer la comida y, y cuando haya algo interesante que, que podamos compartir sin duda, sin duda lo haremos. Hoy me ha gustado la sesión porque ha sido una sesión muy internacional, hemos tenido conexiones en Bogotá, Medellín, Argentina. Eh, entonces la comunidad lata me está pegando muy fuerte y, y me he de menos, he de menos a Europa, la verdad es que la he echa de menos, he hecho de menos a mis hijos. Eh, pero bueno, hablo con ellos todos los días y tengo. Tengo detalles suyos que me, que me, que me recuerdan y, y me impulsan a seguir aquí. Así que nada, eh, luego seguimos hablando. Eh, hoy en la cápsula informativa vamos a hablar de la fractalidad del mercado. Eh, esto quiere decir que cada operador o cada trader tiene un periodo en el que opera y se encuentra más cómodo. Tú puedes operar en gráfico semanal en gráfico mensual, en gráfico diario, en gráfico de 4 horas. Puedes utilizar dos gráficos distintos para hacer el acercamiento al mercado y luego hacer el timing de la entrada. Yo generalmente utilizo 5-15, 15 minutos para acercamiento, 5 minutos para timing y también voy hasta un minuto cuando estoy en, en scalping. La fractalidad lo que nos quiere decir es que todo lo que ocurre en 4 horas ocurre en un minuto pero en un espacio temporal mucho más pequeño. Es decir, podemos tener soportes y resistencias en un minuto que son representativos, mientras que esos soportes y resistencias de un minuto son irrelevantes en un gráfico de 15 minutos. Y al revés, un soporte en 15 minutos puede ser irre irrelevante en un gráfico de un minuto. Esto ocurre menos cuando vas de arriba a abajo, la marca queda. Es decir, un soporte en 15 es más probable que sea relevante en un minuto que un soporte en un minuto lo sea en 15. Lo, lo que quiere decir efectivamente es que el mercado es cíclico y puedes hacer zoom como si tuviéramos un microscopio y lo que ocurre en un x 2 de microscopio ocurre también en un x 8 según vas aumentando la lupa y por eso cada trader tiene que definir su espacio temporal o su time frame para operar a gusto en función de su eh, operativa. No es lo mismo alguien que tiene que estar en el mercado seis horas al día de continuo, que se puede permitir la operativa de cinco minutos, quince minutos, un minuto, que alguien que simplemente ve dos veces el mercado al día, la apertura y el cierre. Esa persona opera en gráfico diario o en gráfico semanal. Entonces, eh, lo bueno de esto es que el mercado nos permite adaptar nuestra operativa a nuestra forma de ser o a nuestra forma de actuar. Lo que no tiene sentido es mirar un gráfico dos veces al día y operar en gráfico de 15 minutos. Eso es un poco lo que significa la fractalidad del mercado, nos da, nos da muchas oportunidades de acercamiento al mercado y, y creo que, que es un concepto muy interesante y es un concepto que ayuda mucho a definir una estrategia de trading.